Coproducciones yo, yo, yo. DP Conciencia 2021 Yo, yo. aprendiendo tocando la vida Viviendo todo lo que quería Sin hacer mucho caso a la policía Pero respetando las normas de a dónde iba y venía Observando, escuchando la melodía Esquivando las drogas y comisarías En la costa este Alicantina La mierda corre por la cantarilla No creas que existe solo una salida Ni que sirven de algo las expectativas Pero sigo corriendo como el primer día, pero sigo corriendo como el primer día. El objetivo está claro: sí. mi propia guía. El camino en la vida hay que vivirla. No te olvides, vivirla en compañía. Con amor, compasión y empatía. El respeto sagrado en cualquier barrio. El dinero no puedes, puedes probarlo. Si bien el ojeo no puedes pararlo. Organiza tu lucha, no puedes improvisarlo. Carlos, Carlitos, capacidad. El pasado se ha vuelto menos pesado Pero el futuro me tiene ocupado La vida humana se está agotando Sin tierra, sin agua, nada puede salvarnos Pero todos somos uno, nada puede pararnos Viviendo tranquilos y respirando El camino no es recto, puedes crearlo Sentirlo, creerlo es necesario Lo difícil es caminar, disfrutando Atento al viento, estamos sedientos al hierro me aferro, aunque esté ardiendo, aprieto los dientes y voy pa' dentro, me enfrento a los miedos y no lamento, el esfuerzo me agota, gota, gota, o disfruta el camino, se te acorta, no es el fin, es el cómo, lo que importa, si el final nunca sabes cuándo toca, la mente vieja no me deja, el cielo se cierra y no despeja puños de acero en defensa que si el conflicto nunca cesa mente vieja eh, eh mente vieja eh mente vieja eh, mente vieja, eh, eh mente yeah. vieja yo yeah. DP yeah. Con producciones 2021, 2021. DP conciencia Sí. Yeah. Yeah. Yeah. Ahí, yeah. de FLA Carolina yeah. oh.